Si uno, digamos, del mapa ve un tapete verde, pero eso allá adentro es bastante complejo. Es un ecosistema que todavía tenemos mucho por aprender y conocer. La Amazonía es algo muy grande. La Amazonía yo pienso que, que es una palabra demasiado verde.